En este cruce también hay que estar muy atentos. Es verdad, porque pasan un camión súper grande. Rápido, vamos para adentro. Que se van a dar cuenta de quién no estamos. ¿Dónde se habrán metido? A ver si están en infantil. ¿Pero dónde os habéis metido? No, os lo meterás. Hemos estado aquí todo el tiempo.